Pensaba que tal vez una de las cosas que más me gusta de este trabajo, en lo personal, tiene que ver con lo que despierta. Eh, Barilco decía, quiero volver a casa para verte, para ver en tus ojos la mejor imagen de mí, y en verdad este trabajo me devuelve a mí una imagen que me encanta, eh, muchísimas facetas diferentes se despiertan cuando tengo frente a mí alguna persona que me consulta y la mayoría de las veces es la bronca, la ira, la te quiero matar, no digas eso, callate, cómo se te ocurre, no, por favor, no lo hagas de ese modo, hazlo diferente, la mayoría de las veces es esa mi reacción. Y sin embargo, eh, con este ejercicio, lo que sale de mí, lo que está en mi cartera no es una banana podrida, lo que está en mi cartera es eh, ternura, despierta muchísima ternura. Y me encanta eso, me encanta ver cómo tu relato me enternece. ¿Escuchamos? Bueno, Freire es eh, la tercera vez que lo grabo y no se graba, no sé qué será. Pero bueno, acabo de hacer mi primera experiencia con la silla vacía. Estuve un rato largo y no se sentaba nadie, Qué hasta que de golpe empecé a, a acordarme de mi tío Cacho. Me acordé más que lo, que lo vi, me acordé un tío, un querido, o que, en realidad es un primo de mi mamá que falleció hace más de 25 años. Y raramente me acuerdo de él, rara vez a visualizarlo como era él, flaco, alto morocho, naribón pelo nublado siempre en su muñeca le colgaba el reloj metálico y, y creo que estiré la mano creo que nos dimos la mano y no sé si me dijo o yo lo imaginé que cuide a mi hermano cuida a tu hermano primera experiencia con la silla. Un buenas noches. Te mando un beso, Sim. Lo que sigue a un trabajo como este es investigar de qué se trata, cuál es el concepto que esta mujer tiene de su hermano y por qué lo subestima de tal modo que proyecta en la boca del eh, tío Cacho, proyecta esta necesidad de cuidar al otro, proteger al otro, suena amorosísimo, si yo pienso en que el otro está necesitando mi apoyo, mi ayuda, mi, mi, mi comida, mi alimento, eh, eh, lo estoy debilitando, eh, ahora que nombré alimento dale la caña de pescar, no le des peces, así que ayuda a tu hermano, lo primero que voy a tener que hacer con esta persona que nos compartió este relato, es trabajar sobre la idea que ella tiene acerca de la debilidad de su hermano. Porque sin duda, eh, un uno en uno es quien proyecta y pone en boca del visitante lo que uno en realidad tiene como concepto del mundo. Que siempre hay una hilacha, ¿eh? y donde yo veo una hilacha, tiro. Seguimos. Sí.